yo hey, young man in the song, yeah, Hey, yeah Puro ruido, mientras viajo con la oído Creo que en esto soy el elegido Yo solo escribo lo que sale, mi sentido Es muy buenos sonidos Ya tú sabes, yo lo he percibido Vengo de frente y muy decidido Escucha lo que he escribido Nada más este lo he destruido Yo solo lo hago hasta mi manera Soy un mago tomándote la delantera Mi lírica nunca se desespera Mejor dicho, le acelera Escucho como mi mente se esmera Pero nunca se desespera Salta la maldita barrera Si de fácil mi flow lo supera Voy primero en esta carrera Tengo mucho estilo pero no es amor Pero estoy tranquilo Sé que soy mejor Porque no me pasas el encendedor Quizás si sueño un poco mejor Voy para arriba como cual ascensor Estoy tranquilo grabando en cuarentena. Este lírica te envenena, soltando par de canciones buenas. Ey, y eso que voy empezando apenas, pero aún así voy escalando puras penas. Este hit recorre por tus venas y no las congela. Tengo lo que no se prende en una escuela. Nike 90 no sin mi suela, y con gracia, como si fuera una abuela. Escucha cómo suena el parlante. Voy a pasos de gigante, flopez como un elefante. O un x me muy pero no tengo por qué parar Solo vine a enseñar Como el blog nota, yo sí que lo puedo incendiar Vuelve a subir, de nuevo lo voy a destruir De esta manera voy a fluir Yo solo lo vine a decir Para que todos lo puedan oír Puro ruido mientras viajo con el oído Creo que en esto soy el elegido Yo solo escribo lo que sale Mi sentido es muy buenos sonidos y ve, Ya tú sabes, yo lo he percibido Vengo tu frente y muy decidido Escucha lo que he escribido Nada más este vídeo lo he destruido Yeah. Yo, mao. Si es ruido yeah. Rido, rido, mientras yo.